Pasos para ingresar al campus e inscribirse en las aulas. Deben ingresar la dirección del instituto, como figura en la imagen. Clic donde dice campus. Va a solicitar que ingresen su usuario y contraseña. Luego ingresan a la opción de catálogo. Filtran su carrera. Les va a mostrar las carreras por año, buscan en la que se quieren inscribir, cliquean sobre ver detalle y por último ingresar al aula y ya estarían inscritos.